Hola. Bienvenidos al canal de Core Code School. Soy John Carballo y hoy vamos a hablar de las salidas laborales que tiene un bootcamp de desarrollo web Full star. ¿Qué es Core? Pues, bueno, Core es una escuela de bootcamps actualmente con más de 100 alumnos y que actualizamos constantemente nuestro currículum, ¿vale? Ofrecemos bootcamps de desarrollo web Full star, que es del que hoy vamos a hablar, pero también ofrecemos de Big Data y Machine Learning, de diseño, interfaz de usuario y experiencia de usuario. Hacemos cursos o bootcamps de Kubernetes y DevOps y también de React avanzado. Tenéis mucha más información en nuestra web. La vamos a dejar en la descripción. Y suscribiros para saber mucho más sobre todos nuestros bootcamps y para aprender sobre el desarrollo, que tendremos un montón de vídeos. <risa> Una de las cosas más importantes a la hora de hacer un bootcamp es precisamente, eh, ¿qué hacemos cuando acabamos? ¿no? Normalmente, la gente que hace un bootcamp quiere encontrar trabajo de algo relacionado con este bootcamp. Eh, es por eso que nosotros diseñamos el currículum, sobre todo pensando en la empleabilidad de, todo, de todos nuestros alumnos. Eh, por ejemplo, en el, en el desarrollo web full stack, en el bootcamp este concreto, eh, tenemos varios módulos. El primer módulo hablamos de HTML y CSS, de, aprendemos fundamentos de JavaScript, aprendemos SEO. Eh, luego tenemos un segundo módulo en el que nos metemos un poco más en, en backend, ¿vale? Que sería, pues, aprendemos un poco sobre el protocolo HTTP, sobre OAuth para autenticar usuarios, aprendemos TypeScript, que es algo muy demandado ahora mismo, aprendemos desarrollos de, de APIs, de APIs REST, y mm, también bases de datos, sobre todo MongoDB, ¿vale? Además, luego tenemos el tercer módulo en el que ya empezamos a hacer desarrollo web como tal, desarrollo web como se haría en una empresa, usando React, usando Next.js, usando GraphQL y realizando test. Y además, hacemos, realizamos o impartimos un cuarto módulo en el que aprendemos un poco de Docker, un poco de Amazon Web Services y Kubernetes, ¿vale? Esto es un, las, la parte, digamos, más DevOps o más Cloud, para que todo el que, el que viene a un Bootcamp de CoreCode School salga con el perfil más completo posible. ¿Y qué pasa cuando acabamos un Bootcamp? Pues, bueno, podemos terminar o nosotros entendemos que se puede, se puede buscar trabajo en hasta siete perfiles. El primero de ellos, el más lógico, el que yo seguí, por ejemplo, <ríe> es precisamente Frontend Developer, que es el que programa la parte visible de la web, ¿no? Sobre todo se programa en JavaScript, HTML y CSS, eh, también usando pues, bueno, distintas tecnologías, herramientas, frameworks. Y básicamente la persona que recibe un diseño y lo programa, ¿no? hace que sea, un, que sea una web, eh, que es lo que el usuario acaba viendo en el navegador. Este, este trabajo, normalmente un junior puede empezar cobrando unos 25.000 euros al año en España y un senior unos 55.000 o incluso más, depende de los, lo que te especialices o de lo bueno que seas. El segundo perfil. Que puede, que puede buscar alguien que hace un bootcamp de desarrollo web full stack en de School es backend developer. El backend developer es básicamente la persona que programa la, tra la trastienda de la web. Así como el frontend programa lo que el usuario ve, el backend programa lo que el usuario no ve, pero que el frontend necesita que exista. Para esto suele usarse JavaScript, también se usa Python, se usa Java, se usan un montón de tecnologías. Nosotros, sobre todo, enseñamos JavaScript y con Node, y, bueno, básicamente se encarga precisamente de que el frontend tenga todos los servicios que necesita. Es decir, eh, los datos que hay almacenados en la base de datos eh, se, se gestionan y se ofrecen mediante APIs, ¿vale? Estas APIs, pues, las pone, eh, las publica, digamos, las desarrolla el backend developer. Además, también, pues, lógicamente sería el encargado de, de poner en marcha de gestionar y almacenar eh, las bases de datos. Y realizar esas consultas de, de datos para que el frontend obtenga todo lo que necesita mostrar. Um, un junior eh, especializado en backend puede llegar a cobrar o puede empezar cobrando unos 32.000 euros al año. Y un senior, más de 55.000, perfectamente. Eh, es un perfil, la verdad es que bastante completo y... Um, Justo en, en el Bootcamp de Coreco de School eh, hay bastante bastante contenido precisamente para, para quien quiera ser un backend developer. El tercer perfil que puedes, que puedes puedes al que puedes optar después de realizar este Bootcamp de desarrollo de full stack es DevOps Specialist, ¿vale? Esta es, es la persona encargada de unificar y automatizar procesos que no son ni frontend ni backend, ¿vale? Es decir, realiza, digamos, el mantenimiento y la gestión de las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Pues, bueno, en este caso una aplicación eh, o para un DevOps, una aplicación es básicamente el proyecto que desarrollan el front-end y el backend. Eh, el DevOps lo que, lo que mantiene es la infraestructura. Es por eso que debe conocer, pues, Linux, distintas distribuciones, que esto es algo que si bien no está eh, directamente en nuestro currículum, eh, si sí damos soporte, si, si cualquiera de vosotros quiere estudiar un bootcamp de desarrollo web full stack en Coreco de School y viene con un ordenador Linux, no hay ningún problema. Y además, también es interesante que entienda de máquinas virtuales, de Windows Server, Docker y Kubernetes, que son cosas que sí que tratamos. Y por eso, precisamente por ser un perfil bastante, un poco superior, pues... El promedio de sueldo es de unos 40.000 euros en España. La verdad es que es un puesto muy chulo en el que se hacen cosas muy guays y que, eh, bueno, tiene que tocar un poquito de muchos palos. Pero el que más palos toca, sin lugar a dudas, es el full stack developer, ¿vale? Cuando haces un bootcamp en Correco de School, eh, eres full stack developer porque un full stack developer tiene conocimientos de backend, tiene conocimientos de frontend y tiene conocimientos de DevOps. ¿Vale? Eh, es un perfil muy demandado y muy bien remunerado. Porque básicamente es, la persona, es una persona que puede encargarse desde recibir un diseño y realizar todo el desarrollo, tanto del frontend como del backend, como de, de toda la parte de infraestructura, que sería eh, el de DevOps, ¿no? Eh, es por eso que un junior puede empezar cobrando unos 25.000 euros, pero rápidamente ir creciendo y, perfectísimamente puede llegar a unos 50.000 euros de sueldo en España. Además, ya como, como otros perfiles que, que, puede, que puede tener un, una persona que, que estudia un bootcamp de desarrollo web full stack, el quinto sería Cloud Engineer, ¿vale? En nuestro currículum incluimos, bueno, también despliegues y tal. Y un Cloud Engineer básicamente supervisa la gestión de los procesos y los despliegues en la nube, ¿vale? Por ejemplo, en Amazon Web Services o en Google Cloud. Eh, es un perfil muy demandado porque no hay tanta gente y en Core Code School damos los principios básicos para que puedas buscar trabajo como Cloud Engineer. Eh, te encargarías de monitorizar procesos, de evaluar los recursos y de mantenerlos y escalarlos, ¿no? Porque el desarrollo de una web puede estar, o puede empezarse teniendo en cuenta que se van a tener 10, 100, 1000 usuarios, pero la intención de cualquier proyecto debería ser, pues, alcanzar, no sé, miles, millones de usuarios. Es por eso que el salario de un Cloud Engineer, el salario medio puede estar en torno a 43.000 euros en España. Es un perfil muy, muy, muy chulo. Luego estaría el sexto perfil que podría buscar trabajo después de, de realizar un bootcamp en Coreco de School, que sería el Site Reliability Engineer. Es decir, la persona encargada del desarrollo de software enfocado casi exclusivamente a la estabilidad y el rendimiento, ¿vale? Esto sería como un DevOps o un Cloud Engineer o un backend, <risa> pero con muchísimas nociones para conseguir mejorar el rendimiento de prácticamente cualquier punto de, de, un, de una aplicación, ¿vale? Por eso tiene que tener, pues, muchas nociones tanto de monitorizar como de resolver problemas. Eh, bueno, para esto sí que haría falta quizás eh, meterse muy a fondo en, en conceptos que, que en nuestro bootcamp sí aprenderás y por eso el salario medio en España es de 45.000 euros al año, lo cual está súper bien. Y además, como en el bootcamp de desarrollo de full stack hacemos algún taller con React Native, el séptimo, perfil eh, para el que puedes buscar trabajo es Mobile Developer. ¿Vale? Mobile Developer que es básicamente la persona que haría el frontend pero de una aplicación. Eh, de una aplicación con React Native eh, es una aplicación, puede funcionar en Android o puede funcionar en iOS, tanto, para, es decir, para el 99% de los smartphones y tablets del mercado. Y es un perfil también súper demandado. Por eso el salario medio es de unos 35,000 euros. A partir de ahí, lo que sea. Eh, además, al hacer un bootcamp, muchas veces, eh, aunque mucha gente directamente lo que busca es un empleo eh, o mejorar sus conocimientos, sí es cierto que muchos acabamos con muchas ideas como de side projects, ¿no? Trabajos que hacer fuera del trabajo o proyectos que realizar fuera del trabajo. Y precisamente aprender sobre desarrollo web de aplicaciones, o sea, sobre desarrollo de aplicaciones, es una muy buena salida para tener proyectos paralelos. Porque, bueno, las aplicaciones, todos tenemos un móvil con mil millones de aplicaciones. Y hay veces que desarrollas una que a ti te viene bien y resulta que le viene bien a un montón de gente y, y acaba siendo un éxito. Y bueno, estos son los siete perfiles que puedes, de los que puedes buscar trabajo después de, de, de realizar un bootcamp de desarrollo web full stack en Coreco School. Esperamos que te animes. Todos estos datos, por cierto, los datos de sueldo y el currículum que tenemos en Coreco School, lo vamos ajustando porque revisamos continuamente las ofertas de trabajo que aparecen tanto en LinkedIn, como en AngelList, como en Glassdoor y en distintos portales de tecnología. Esto lo hacemos precisamente para actualizar tanto el currículum de nuestros bootcamps como para eh, tratar de, de aconsejar a nuestros alumnos para encontrar un trabajo, el mejor trabajo posible, en el que se sientan cómodos y con un perfil que les haga realizarse como desarrolladores. Eh, scrapeamos un montón de ofertas, buscamos qué piden las empresas y lo aplicamos en nuestro currículum. Y nada, espero que os animéis a cursar un bootcamp y que lo hagáis en Coreco de School. Tenéis un montón de información en nuestra web sobre todos nuestros bootcamps y nos vemos en los próximos vídeos.